We'll be right Decimos que se acaban los gaiteros Uy de mí Las gaitas no se han de acabar, no Pero los gaiteros se vienen a acabar Se acaban los gaiteros de oficio Porque oficio no es saber tocar la gaita Porque muchos van y aprenden a tocar Y aprenden los sones Y hasta afinan la gaita Pero el oficio de gaitero Ese oficio ha de terminarse Como se terminaron los tejedores y los carreteros Digo que los gaiteros se acaban por terminar de primeras porque ahora cuando vienen las gaitas tocan un barullo de ellas lo nuestro es un gaitero y quien se temple al lado a la caja y quien cante al lado y más nada bueno sí, quien se ponga adelante y baile ahora los que vienen tocan pa' ellos y no está mal si se divierten pero un gaitero un gaitero es otra cosa Aquellos gaiteros de antes tocaban pa' y con aquellos toques, nos, hacíamos la fiesta. La fiesta es la gaita. La fiesta es la gaita, lo que se beba y lo que se coma, y más nada. Así que, para ser gaitero, hay que ser para la fiesta como el vino y la comida. De nada vale que vengan y toquen, y animen, que sí que animan. De nada vale que vengan si no conocen las cosas nuestras. Y es que cada momento quiere su son. La cosa de los músicos de antes era saber qué tiene que decir la gaita en cada momento. Y es que aquellos gaiteros hacían hablar la gaita. De poco sirve el ruido si no hay quien cante una ronda. Y si no hay quien sienta de lejos venir la alborada y le salten las piernas de la cama. Y se levante a medir un vaso de aguardiente. Al baile lo mismo, la misma cosa. En el baile manda el gaitero. Y debe de ser el gaitero el que sepa si la gente está de jota o de moliñeira. Y esté atento para dar dos vueltas más, si algún amigo cogió baile con una que era de su gusto. Y hay que dejarle que se arime bien y que la deje bien bailadina. Y darle al vals y al agarrao hasta que pueda con ella. Esos. Eran gaiteros. Gaiteros de la ronda y de la alborada. Y como les digo gaiteros, les digo aquellos tamboriteros, los de la chifla los que tenían el saber de tocar la procesión, cara ante, cara atrás, venia y volver a empezar. Ahora vienen, tocan y marchan. Antes, los gaiteros, si te llamaban patal o cual fiesta, ibas, y allí la pasabas los tres días, a lo que daba el cuerpo, y lo mismo a las bodas. Ahora vienen con el reloj en el bolsillo, y cuando se cansan, escapan. Por eso les digo, que de poco valen las gaitas y se acaban los gaiteros Hemos escuchado unas sabias palabras de, de Don Guti, que estaban incluidas en el disco Tocar bajo Teito de Diego Bello, el cual tenemos hoy la suerte de, de estar con nosotros, compartir con nosotros este ratito y conocer un poco más de toda la labor que hace y de qué tal lleva esto del confinamiento por estas lides. Así que os parece, vamos a, a darle la bienvenida a Diego desde la zona de León, que, que contar de todo esto del día a día. Hola, Diego. Hola, buenas. Ya te tenemos por aquí. ¿Qué tal andamos? Sí, bien, bien, bien. Hoy es bien, hace un día... Bueno, un voy día, llevando, pero... Hace un día de salir, ¿verdad? <risa> las ganas, más bien. No, bueno, ha estado lloviendo, pero ahora volví a despejar y ahora es que... Que eso, que... Pues eso, que seguir desde, desde casa, pues un poquito las cosas. Bueno, bueno, pues ya tenía ganas de, de volver a coincidir contigo, que hacía ya tiempo que... Desde aquel día que quería llover y, y al final llovió y luego no llovió y al final pudimos actuar, pues uh -huh. no habíamos vuelto a coincidir y nada, pues a través. Sí, bueno, después en, en, en septiembre, sí, nos estuvimos juntos en, juntos en septiembre en, en la fiesta de la Encina, el, tambor, el encuentro tamboriteros que, que organizamos, que fieste es el tamboritero, uno de los tamboriteros invitados. Es verdad, sí, pero ese día no llovió algo al principio Ah, no, ese día no, ese día no. Es no, ese fue en agosto, eso fue en agosto otra historia sí ya cuando uno sube por ahí por el norte es asocia que va a llover y, y otro día hablaba con un amigo de Galicia y llueve más por aquí que por allí y joder nos estamos llevando toda la lluvia por estas bueno. zonas pero bueno sí. y nada teníamos ganas de, de hablar contigo de, de saber qué tal va todo por allí y que nos cuentes en esta época de, de aislamiento cómo seguís trabajando todas estas cosas pero bueno para que no os conozcáis Diego es, es gaitero chiflero de todo un poco lleva varios proyectos con con mucha gente eh, no solo de poner en, en moderno lo antiguo, sino también de darle un poco el valor a, a cómo se tocaba antes. Y es que en, el, en, la, en la pista que escuchábamos antes del disco, pues un poco venía a decir eso, ¿no? Que qué iba a salir de la gaita si no había gaitero y eso es un poco de las cosas que, que yo creo que seguís haciendo por allí y que, bueno, que entre otras cosas por eso quería que estuvieras aquí, para que la gente conociera un poco esa, esa idea también. De, de seguir dándole valor al músico tanto de gaita como de flauta de o uh -huh. lo que sea como elemento de la fiesta no solo el instrumento sino también el, el instrumentista cuéntanos un poco más pues sí la verdad es que tenemos como varios frentes y, y hace un tiempo que nos hemos ido organizando eh, digamos por un lado a la, a la docencia que es a lo que más dedicamos tiempo eh, yo doy clase pues en la escuela cultural de León en la escuela de música la escuela de música de, de Ponferrada ...en, en las escuelas de Gaitas del municipio de Caracel, ...en la Banda de Gaitas, de Todos Vados... ...en Corgo, en Lugo, empezamos este año... <ríe> ...en el Centro de Organización de ...bueno, en, en la escuela, en los 600 barrios en, en Vendigre... ...bueno, pues en El Bierzo y, y, y también eso, en León... ...y este año en Lugo, pues damos clases de música tradicional... ...luego eh, hacemos labor de divulgación... ...pues eh, llevo ya casi como 10 años en la CER ...haciendo un programa de divulgación de música tradicional... En FM abierto pues también esta es la segunda temporada que estamos haciendo eh, programa también en estos días, eh, más eh, un blog que eh, que también llevamos a, a cabo. Y en la parte de interpretación, ¿no? que tenemos varios proyectos. Y todo esto, pues en vida y en profesión, pues lo llevo con Denise El Silva, que es la otra parte de Tocar Bajo Teito, que ella también da clases eso de, de música del baile tradicional. Sí. Y bueno. Un, un no parar. <risa> eh... un no parar. Sí, sí, porque todo eso le juntamos iniciativas, pues también de, de llevar a, al día de hoy, ¿no? Ahora estos días, pues tenemos eso, bastante jaleo, nos hemos sumado a los rondadores contra el virus, pero no tenemos mucho más tiempo para hacer preparar muchas más cosas además de, de las clases eh, pero hemos hecho hemos estado detrás del yo canto aguinaldos, que llevamos más de tres ediciones, que ha tenido un éxito tremendo eh, sí, por sí, las sí. redes sociales eh, tuvimos con, con Diego Segura, con Daniel Jañez eh, la idea de eh, montar un otra pequeña iniciativa virtual que era pongo un tamborito en su fiesta porque aquí ese instrumento en el en el viejo especialmente está muy en retroceso y bueno pues eh, queríamos que eso que no perdiera el espacio festivo y darle visibilidad a, a la suerte del tambor y bueno pues eso pues es un proyecto musical con con, con Borja Rodríguez tablado eh, los Pamplinas que somos un grupo de música de calle y también de concierto de música tradicional eh, tal cual de, de, sin, con gaitas principalmente y bueno pues es colaborando con gente la verdad es que es un, un no parar y, y más tiempo que nos falta no ya veo ya ya sí ¿no? al final eso yo creo que es lo importante ¿no? de, de seguir juntándonos unos unos con otros y bueno eh, ya te digo yo a Diego lo conozco de, de muchos proyectos y bueno quizá ahora en este momento hacer evaluación de de alguno de ellos es complicado pero bueno por ejemplo el de más que nada porque bueno yo me he considerado también tamborilero. le Pongo un tamborilero en su fiesta, bueno, pues fue algo que sí que que se dio un poco a conocer lo que era la figura del tamborilero, ¿no? Aquello, ahora estamos parados, es cierto, pero pero bueno, supongo que sí que tuvo bastante recorrido y que sí que fue poco a poco haciendo que, que la gente valorara la chifra y el tambor como algo de, de parte de la fiesta. Bueno, al final fue una una cosa entre amigos. O sea, tenemos este grupo que de, de tamboriteros que digamos que hacemos las piñas, que somos Dani, Diego, Diego Segura y yo, que nos juntamos, que... Siempre buscamos la excusa para, para algo. Y el, es cierto que sí que tuvo bastante repercusión la, la, prim la primera época y demás, porque donde íbamos a tocar subíamos fotos, valorábamos, anticipábamos, es decir, vamos a tocar a tal, a tal pueblo, pues vamos a poner una foto antigua tocando el tamboritero de ese lugar. Eh, que al final lo que, lo que planteábamos, que en, en gran parte de nuestra comarca eh, la foto del tambor era el instrumento tradicional, uh -huh. eh, no hace demasiado, y aunque en algún tamboritero mayor, que aquí decimos tamboritero, y que, eh, pues, ponerlo ponerlo en, en valor y recuperar ese espacio festivo. Es decir, eh, yo una, hay varias cosas así que, que, que, que, espinitas clavadas, una es que eh, no puede ser un músico para tocar en, en grupos folclóricos, o no solo puede ser un grupo para tocar en grupos folclóricos. Si el tamboritero no está en el ambiente festivo, ha perdido espacios. Si el tamboritero, eh, por ejemplo, en Ponferrada, que tenemos ahí una... una, una, una eh, estamos intentando machacar, que salga con los y cabezudos como se ha hecho hasta hace menos de 10 años, que haga los pasacalles y demás, como por ejemplo la fama que tenéis. Eh, eso totalmente presente y con apoyo, uh -huh. más o menos, pero pero si hay esa visibilidad, pues hay que hay que tenerlo. Y no puede perder esos espacios, porque eh, la, la generación de nexo entre los mayores y nosotros, había una generación intermedia pues, que se han dedicado a otras cosas, que está muy bien, que es muy respetable, pero que han dejado muchos vacíos de unión con los mayores, de, de visitidaje en el mundo rural, de, de eso, la, formar parte de la fiesta y, y un montón de cosas. Sí, sí, además, por lo que veo que me dices, esos elementos que se han perdido no los podemos asociar a hace 50 años. Es, o sea, lo que decías, hasta hace 10 años salía un tamborilero con los, con los gigantes de León. O sea, son cosas sí, relativamente recientes. Eh, eh, sí, sí, sí. Eh, y, de hecho, pues ha habido un... Hay un problema generacional muy importante. Aquí no tenemos... Eh, yo el, el, el chico, bueno, Dani tiene un, un niño que va con él a clase, ¿vale? Yo tengo un chico, o sea, yo le doy clase a Mario y tiene 16 años, una cosa así, algo más, y el resto es gente de mediana edad eh, para arriba. Entonces, hay un problema generacional de transmisión del, del instrumento. Eh, sí que es cierto que se ha incorporado pues eh, la mujer sin ningún problema, que eso era perder esa identidad de género Era importante, que eres un instrumento sin género, como cualquier otro, como la pandereta del canto. Uh -huh. Pero eh, la gente no sabe que en su pueblo, pues eso, uno de los vecinos, eh, hay un montón de, de factores que, que condicionan eso Es una pérdida de memoria y de identidad. Y la gente que en Poferrada tenga más de 30 años eh, eh, reconoce eh, como algo importante la fiesta o algo, un sonido de la fiesta los, los paseos por la mañana y los gigantes y cabezudos o, en, o en, en libre que todavía siguen saliendo, pero ya el tamboritero pues, es sustituido por una charanga, por una o por agrupación grande de gaitas. Eh, hay muchos días para que un día sea el músico de flote y tambor el que el que acompañe este tipo de, de celebraciones. Uh -huh. Y bueno, más, más proyectos también que teníais por ahí. Eh, bueno tocando bajo teito que al final ha sido, fue el que dijo, el que dio tocar bajo teito que fue el que dio nombre al disco ¿no? que, que tienes ahí uh -huh. que la gente puede escuchar en Spotify pues también ha sido otra forma de poner en valor eh, esos músicos pero también es cierto que lo que lo, la imagen que yo os veo o lo que un poco lo que voy a transmitir es eso que tampoco es tan tan tan tan lejano como a veces pensamos que son cosas de hace cientos de años que es que está relativamente cerca no, no, pero hay un, eh, cuando no se conoce lo de uno, pues se sustituye. Eh, yo a mí, por ejemplo, muchas veces la, en un medio lo que te preguntan eh, ¿Qué tal la salud de la gaita en el Digo, pues, pues bien, porque hay muchos intérpretes. Si me preguntas qué tocan y qué conocen de los intérpretes mayores, pues te digo que estamos bastante chuncos. Porque no se conoce el repertorio de los mayores. Eh, ...no se conoce... Eh, embargo tocamos un montón de melodías... ...de 200, 300 kilómetros a la, re, a la redonda... melodías súper famosas... ...que nos gustan tocar a todos... ...que yo no me reniego de nada... ...ni de nadie, eso faltaba... Eh, ...pero que hay eh, sustitución... De, de, de, de, ...de unas cosas por otras... Eh, ...incluso los, los instrumentos... ...las agrupaciones... ...los pampinas de repente... Eh, ...funcionamos genial... Eh, ...porque le damos forma... ...a algo que llevamos mucho tiempo haciendo... ...pero que no hay nadie que esté haciendo... ...un, un, un grupo en pequeño formato... ...en esta zona que no hay gaiteros solistas no hay eh, cuartetos de gaita como ha habido todo el siglo XX y como todos esos mayores que hemos conocido ¿no? incluso ese sello gaita clarinete tan tan bonito que se dan todo el noroeste eh, en Galicia en Asturias y, y aquí con una profesión tremenda también pues hay que hay que ir rellenando rellenando huecos y por lo que por lo que veo que comentas muchas veces esa sustitución o ese desplazamiento no surge simplemente por una cuestión de que, bueno, ya hemos hecho un repertorio y, y bueno, queremos hacer otro, sino muchas veces surge por, por desconocimiento, de no saber que existe ya un repertorio y que supongo que cuando lo pongáis en valor eh, y lo lleváis a, al público, la gente sí que lo valora y dice, jolines, esto, esto es chulo y, mm. y no sabíamos que era nuestro. Sí, quizás hemos tenido que aprender muchísimo. Hemos tenido que aprender eh, y para eso hemos tenido gente referentes que nos han ayudado muchísimo. Eh, primero, a conocer, eh, a hacer una labor de investigación. Yo, por ejemplo, tenemos la suerte de, de haber compartido con Luis Álvarez Cárcamo, eh, tardes de recogida y de, de haber podido pues eso, dedicar un poco tiempo, porque realmente no es el, nuestro mayor frente, porque no podemos dedicar tanto como nos gustaría eso. Entonces, una primera labor de conocimiento, de, de saber qué había y, y hay. O sea, yo escuché durante décadas el mantra de no quedaba nada, no queda nada, no merece la pena, no lo hagas, eh, don, don, en los colectivos en los, que, en los que había estado, y resulta pues que era todo lo contrario. Y a día de hoy hay cosas muy interesantes todavía por conocer. Eh, en este confinamiento, hace eh, una semana o dos, estuve en una entrevista con un gaitero de, de esta zona, de... Eh, ...que vive en Francia... ...y que posiblemente... dejaba de cumplir 80 años... ...no sabía si volvería a, re a regresar... ¿no? Pues, pues, ...pues simplemente alguien que... ...pues eso es una entrevista, tal cual... Eh, ...luego... Eh, ...además de, de conocer... ...pues eso, hay que... Hay que ...divulgar ¿no? y dar a conocer... ...y pues eso, los discos es una opción... ...los conciertos es una opción... ...las, las, las actuaciones es una opción... ...y bueno, sí, sí que funciona... ...sí que la gente pues, necesita eso... ...también hemos tenido que aprender a cómo enfocar es un en escenario, porque no, no siempre tenemos una conferencia donde poder dar ahí la chapa, sino que a veces hay que pues hablar de las anécdotas, hablar de, de todo eso al que cubría alrededor y que era tan importante y, y parte de, de todo eso. Uh -huh. Y creo, o sea, comentamos ahora el tema también de, de escenario, pero también, que es para mí muy importante, eh, la grabación lo veíamos, seguís haciendo, eh, bien en formación de uno, bien en formación de cuarteto, bien en formación, seguís haciendo fiestas, es decir, que la gente al final... O sea, seguís moviéndoos a espacios donde vuestra música, digamos, es bailable y forma parte de la fiesta. Eso lo, lo seguís haciendo y no sé si en este último tiempo habéis visto que si eso ha ido a más y se han generado incluso nuevos espacios. Eh, sí, ha ido a, ha ido a más, eh, bueno, eh, y generando nuevos espacios. Bueno, lo de generar nuevos espacios es algo muy interesante. Yo lo que pasa es que nos, nos falta tiempo Tengo, y ahora estos días nos sigue faltando tiempo, yo ahí... Cosas que no me da tiempo a grabar, vídeos que tengo, un montón de cosas ahí por editar, eh, trabajos que, que tienen que salir y que, que no no hay tiempo para, para trabajar en ellos. Pero todavía yo creo que falta falta algún algún espacio más. Eh, eh, la gente joven, que a esto también se ha acercado gente joven, ya sin complejos, por fin, a, a este estilo de, de, de músicas, eh, no, eh, aunque se ha rebajado mucho el nivel de un poco de, de, de que había de, en esta zona de, de rivalidad y de, de, de cosas pues que todos sabemos que ocurren entre colectivos, entre gente que pues que acude a un sitio, que acude a otro a, a tocar y, a, y además, pero pues hemos conseguido un poco generar un clima que haya mundillo. Eh, yo me da mucha envidia en otros lugares, pues eso, que hay espacios o lugares para para el encuentro, para tocar o para, para bailar o, o demás. Porque eso sí que es un, un pendiente que tenemos, conseguir, pues eso, un, unas tardes, un, con algo de regularidad, no una vez sola al año, ¿no? Eh, que haya, porque una vez al año es algo muy artificial, sí. si, si no hay relación y no, casi no hablamos y casi no nos vemos, pues hacer algo una vez al año, pues está muy bien, pero que es algo muy, muy artificial. Pues generar ese, ese, ese tipo de espacios donde regrese a lo lúdico algo que siempre estuvo en lo lúdico, es decir... Eh, ...este tipo de música pues para bailar, para divertirse... ...que vuelvan a ser para divertirse, no solamente para aprender... ...o para, para un escenario, ¿no? Mm -hmm. Eso quizás sea el, el, el hueco más grande que nos quede todavía por, por, por cubrir. Sí, bueno, yo creo que también muchas veces... ...en esos espacios de música, eh, independientemente... ...siempre hay que intentar que alguien toque mejor... ...hay que intentar que toque más limpio, que toque más afinado... ...que toque más nítido, pero yo creo que muchas veces... ...se ha ido por la vertiente de la tecnificación... ...o de la especialización interpretativa... Y se ha perdido, el pues quizá, el, el generar el sentimiento, de decir, bueno, yo voy a tocar a un pueblo, puede que se me escape alguna nota, como ya hemos comentado en otro vídeo, pero sé qué tocar, sé qué repertorio, sé qué sentimiento transmitir a la gente. No sé si quizá con el tema de grandes formaciones y demás, pues haya podido pasar un poco eso, que hemos ido muy a lo, a lo técnico, a, lo, a la mecánica del instrumento, a la excelencia musical... Y se ha perdido lo que es un poco, pues, oye, saber qué baile hacer en cada momento y, y ser transmisores de, de, de esa generación de, pues eso, de la parte lúdica y de entretenimiento. Bien hecho, por supuesto, pero sí, pero no hace falta es decir, eh, vamos a tocar perfectos, vamos a tocar afinaos, pero no sabemos qué repertorio tocar. no Yo creo que eso también un poco lo, lo podéis haber detectado por allí, a veces que ya había pasado, y quizás esté volviendo un poco a lo a decir, bueno, vamos a hacer la fiesta del pueblo, vamos a procurar que suene bien, vamos a procurar que suene afinado, pero bueno, vamos a saber qué repertorio tocar para hacer que esa gente al final baile con nosotros, ¿no? Sí, eh, una puede ser, ese, uno, un, uno de los frentes, en las, de las cosas en las que podemos caer es esa, eh, priorizar eh, en ciertos contextos la parte técnica, pero yo una que hago, también, otra experiencia que da también rabia, es priorizar la cantidad por encima de la calidad. Ah, bueno, decir, sí. Pues 20. Eh, pues igual no. Eh, yo hace unos años que gestionamos un encuentro que se realiza en junio, este año pues posiblemente lo no se pueda hacer, eh, de músicos tradicionales, de agrupaciones tradicionales, de asociaciones, en Carracedelo, en una feria multisactorial que hay. Eh, es un, un encuentro que tiene un formato de todos a la vez. Y si van 120 personas, pues se todos. Bueno, pues no, vamos a... ...a dar un momento en un escenario... ...que cada sesión haga diez minutillos... ...y luego nos pasamos un rato juntos... ...que es tan importante y más... ...y que cada uno muestre lo que hace... ...pues si todos hacemos lo mismo... ...al final es una franquicia... ...que igual, vale, sí... ...yo voy a dar clases mucho más fácil... ...con 60 canciones lo tengo... mascado, todos tocan lo mismo... ...pero es que eso... ...eso es pues pues tirar... ...a, a la larga... Uh -huh. ...es lo que tenemos... ...tirar piedras contra... ...contra nuestro propio tejado... ...entonces... Eh, sí que es cierto que... ...por ejemplo en el acordeón... ...están funcionando en esta zona... ...pues gracias a Norberto Bajín... ...gracias a gente que, que hace cosas interesantes... ...aportaciones... Eh, ...el tipo de encuentros... ...pero, eh, por ejemplo, en el concursario del puerto... ...que se ha hecho aquí respecto al acordeón... ...pues siempre se ha buscado contrapesar... ...y que haya un momento para la excelencia... ...o sea, está muy bien el, el barullo... ...y todos juntos y pasarlo bien... ...pero, oye, también tiene que haber espacios... ...para la excelencia... ...no puede ser eh, siempre... Mmm, ...todo barullo y de cualquier manera... ...pues hay veces que en el que hay que dar una nota de color... ...también eh, mostrando pues pues eso, eh, eh, lo, lo, lo, alguien que es, que es capaz también de, de... ...y que eso genera sinergias también muy buenas porque genera piquillas eh, de, de mejorar, para mejorar... ...genera bien entendidas, claro, lo digo porque hace unos meses tuvimos una... Eh, ...antes de previa ese encuentro que Viniste Tú, donde una este grupo de tres amigos, Diego subió un vídeo... Estoy calentando, tanto para la encina. Y estuvimos tres semanas subiendo vídeos cada uno eh, con una cáncer intentando, pues eso, mejorar entre nosotros y al fin a cabo apoyarte. Eh, entonces, se generan y sinergias también muy buenas a la hora de ver, bueno, pues, si este toca así, yo también puedo llegar así, queda trabajo, eh, pero, pero se puede llegar uh -huh. y todos podemos llegar. Sí, bueno, la búsqueda del equilibrio, o sea, ni, ni, ni la masificación descontrolada, ni tampoco la exclusividad en la que no haya momentos en los que alguien también pueda tocar junto con otra persona. Sí, bueno, uh -huh. yo creo que el equilibrio está un poco ahí. Y entiendo que... Dime, dime, sí. No, no, es que me acordaba el otro día que hablabas con, con eh, otro compañero dulzañero, pues eso, hablaba de, del respeto. Yo he dejado de ir a muchos sitios porque... Eh, no, no, o esa no la tocamos a un sitio abierto, ¿no? A, eh, totalmente de... Eh. No, no, o esa no la tocamos que no me la sé. Me comprando un puntero en, en do brillante. Para no poder afinar con nadie, si quería tocar una, que pudiera tocar una. O sea, llegué llegué a, ese, a ese punto de triquismo: de decir, por favor, cuando vaya un día alguna fiesta o tal que se acabe, quiero, quiero poder echar una. Que, que voy con el bombo o, o, o, o ala, venga. La, que no está mal, pero que hay momentos para todo y hay que, hay que dejar espacio y dejar respirar un poquito. A unos, a unos y a otros. Sí, sí, no, evidentemente, si nos juntamos 50 tocares, igual de bonito ver a los 50 tocando que ver 50 toques distintos y aprender de cada uno de ellos y ver pues, la forma de tocar de cada uno de ellos. Y entiendo que, que parte de esa búsqueda del equilibrio, parte de esa búsqueda de, de conocer los repertorios tradicionales y de mejorar el instrumento, lo hacéis a través de la didáctica, que lógicamente habéis tenido que, que adaptar, pero bueno contándonos un poco qué tal es la experiencia, aunque sé que, que das clases en muchos sitios y muy distintos, pero bueno, ¿cómo, cómo el alumno que se mete en esto percibe, percibe esta enseñanza? Es decir, ¿se mete por moda, se mete porque lo siente, eh, se mete por moda, pero al final termina descubriendo un poco el, el sentimiento de la cultura tradicional? ¿Cómo tenéis esa cosa por ahí? Pues yo la experiencia que tengo siempre ha sido muy buena. Eh. Eh, he tenido la gente, de, la suerte de, en esta zona, pues de tener eh, su alumnado muy joven que se ha implicado muy fácil, se papá y trabaja mucho eh, con mucha calidad y que rápidamente consigue muchos muchos frutos. Gente que pues que se acaba apasionando mucho por lo que hace y acaba en, con un entretenimiento. Y luego una cosa muy bonita que es que las segundas y terceras generaciones de aquellos músicos sin tener muy claro por qué, y me acuerdo de muchos ejemplos, eh, acaban acercándose a este tipo de músicas. Y eso es muy bonito de repente que quien te diga pues mi abuelo tocaba, pues mi abuelo era fulanito. Eh, bueno, son, son cosas muy bonitas. Y luego respecto a, a, estos, eh, a estos días, eh, la verdad es que desde el primer día casi empezamos a intentarle dar forma porque, bueno, se veía una situación complicada. Eh, cada... cada centro, ha elegido un poco cómo plantearlo Hay centros y centros y actividades que hemos tenido que cesar hasta que vuelvan a ser presenciales. En otras hemos intentado plantear otro tipo de opciones, eh, virtuales en las cuales eh, a través de vídeos. Hemos seguido un poquito eh, por ejemplo la Escuela de León eh, basándose en lo que hacía en Benavente que también está el consorcio, pues un poquito ese formato de eh, de grupo de vídeos, más eh, yo en mi caso pues, partituras, trabajo PDF de apoyo, audios eh, pistas de acompañamiento eh, y feedback. O sea, que, que la gente reenvíe vídeos, que comente y demás. Pues en las asociaciones como en Corgo, en la Escuela de Túquero de León, en el Centro de Visión Ponferrada, en la Escuela de Gaita de pues estamos teniendo algún alumno por ahí que viene a clases particulares, alguna cosa así. Estamos teniendo muy buen eh, resultado con, con todo esto. De hecho, hay quien está tocando más. <ríe> <ríe> <risa> alumnos que están jugando un montón estos días porque, pues, o bien han encontrado eh, la, la forma de dedicarle tiempo a ese hobby, o bien han conseguido pues algún tipo de, de, de equilibrio al respecto. Eh, es difícil, sobre todo es muy importante el, el, el, el, el ida y vuelta de, de material, y hemos tenido la suerte de que el 90%, más del 90% de alumnados maneja eh, eh, WhatsApp. Eh, y ha sido la herramienta perfecta, eh, un grupo de WhatsApp donde simplemente dándole eh, clic en un vídeo se abre en el mismo móvil y el, hasta el que más le cuesta... Eh, o que no tiene ninguna idea, o que le acaban, le acaba de tener un smartphone por primera vez, pues puede puede trabajar en este tipo de formatos. Uh -huh. O sea que bueno, bien, si, si algo de lo que hemos hecho por aquí ha servido un poco de, de ayuda para lo que habéis hecho por allí, eh, genial. Si sí, yo en, en la escuela intentamos montar una, de Ponferral intentamos montar una, una plataforma... Eh, me acuerdo una de estas plata, una plataforma educativa, el profe de, de guitarra, que es un crack de una montón en cuatro días. Pero bueno, la verdad es que llevar mmm, el centro al final tuvo que seguir el cierre porque no había otra opción Pero es algo muy interesante, incluso la experiencia de otros. de mucho. Yo de eh, Pablo Varela, de, de, de, de Lugo también, pues eh, ver su experiencia previa en la organización de unidades didácticas, de todo este tipo de, de, de, de, de aulas, incluso he tenido experiencias. De, un prof, eh, de colectivos que compartían profe o que, o que podían dar el mismo material entre distintos profes. Bueno, ese tipo de, de cosas para esto y ese tipo de organización es muy, muy muy útil. Uh -huh. Y, bueno, eh, hay, hay mucho trabajo. Yo la verdad es que está siendo una locura. Nosotros vivimos juntos, Denise y yo, tenemos una niña pequeñita y sacar tiempo, organizarnos, organizarnos es muy difícil. Yo esta semana, pues, podían ser unos 40 vídeos de 5 o 10 minutos. Son muchos niveles, son... Y claro, no vamos a tirar así por lo, por lo alto y a la de cualquier manera. Y ya está. Bueno, ya lo, no, bueno, hay, que, hay que mantener una calidad en la enseñanza aún a pesar de esta situación. Sí, al final lleva, lleva tiempo de narices la gente. De todos modos, bueno, hay veces que... uy, tenemos no, que estaba... Ah, subiendo el volumen, sí, que se desconectaron los altavoces, los cascos. Eh, yo creo que a veces, vamos, yo, nuestros alumnos yo creo que siempre han valorado nuestro trabajo, pero quizá desde fuera hay veces que parece que, bueno, vas a dar clase una hora y ya está, se acabó una hora que has trabajado, pero bueno, eso lleva mucha preparación y yo creo que en este caso se está viendo que aparte de atender a los alumnos a través del feedback, que en este caso tenemos por WhatsApp, eh, hay una preparación previa que lleva también mucho mucho trabajo y bueno, yo creo que sí que lo están valorando. Sí, yo tengo una sensación muy buena la mayoría de la gente eh, ha sido alucinante el, el, sobre todo la gente de cierta edad ya no, ha funcionado de formas distintas con, con yo he notado franjas de edades no. y ido gente que, que realmente tenía un problema con el entretenimiento que no maneja plataformas eh, y que le ha sido de una ayuda eh, muy, o sea que lo han notado en lo personal no, el tener un tiempo de dedicárselo algo que les gusta y algo que, que, lo, que, lo, que lo pasan bien y están, están disfrutando ese rato, incluso de, de verse. O sea, eh, y luego, con los niños más pequeños ha sido muy bonito como los padres han implicado, porque, claro, no, no es poner un pie delante y una caja sorda, por ejemplo, y, y Ale, eh, sino que hay que estar un poquito con ellos, eh, e irlos, irles ayudando en ese, en ese mismo momento, porque por mucho que estés adaptado, pues son niños pequeñitos y, y, y, y requieren esa atención, ¿no? y joder, ha sido un, la implicación de los padres ha sido, a eh, de verdad que me ha, me ha gustado muchísimo y luego la conexión que ha habido de gente que pues que pues que se ha animado a salir a tocar a la ventana, gente que no que no tenía espacio donde tocar o que demás y que de repente pues con sus vecinos en su lugar pues ha, ha, se ha animado a, a darse a ver y a, a, a animar es que es que es tan sencillo como eso yo, yo de verdad eh, estos días eh, son yo para mí son días complicados porque mismo en redes eh, yo me da a veces pánico bueno lo paso mal abriendo Facebook viendo un montón de odio un montón de, de, de, de, de, de, de cosas que me dan mal cuerpo y al final no perdí no, no paso y ese tipo de espacios pues como los rondadores contra el virus como eh, pues la gente que sube sube cocinas que sube vídeos que sube pues eh, los grupos de, de Facebook que también hay alguno más eh, haciendo cosas, aportando contenido, pues eh, y generar un sitio donde estar cómodo, pues también en redes, porque si no, la verdad es que da bastante una situación bastante a mí por lo menos desagradable, no, no, no me apetece eh, estar viendo broncas eh, por las redes sociales, no, no me genera nada de buen rollo. Sí, yo creo que los alumnos, muchos parece mentira que llevábamos tiempo intentando porque al final el miedo escénico ese sentido del ridículo decir, bueno, evidentemente si estás en un escenario y has cobrado una entrada y no sé qué, tienes que hacerlo perfecto, pero si estás en una audición del curso en el que es tu primer año y subes por primera vez a un escenario, no pasa nada porque te equivocas en una nota, es entendible y además es natural. Y muchas veces nos encontramos con... es Una de las cosas más difíciles a mí que me pasa a veces de vencer esto es un poco el miedo escénico. No es tanto el, bueno, pues oye, se aprende mejor el instrumento, sino el miedo escénico. Y de repente parece que con, con esto de estar en casa, la gente ha dicho, bueno, pues si me escuchan y doy una nota mal, mala suerte, voy a voy a intentarlo. Y yo creo que al final mucha gente se está lanzando a la piscina, aunque sea a través del balcón, quizá por la seguridad que le da el hogar, pero yo creo uh -huh. que muchos están venciendo esa, esa resistencia de, del miedo al ridículo, de que sí, por supuesto que te puedes equivocar, pero tampoco pasa nada. Uh -huh. Sí, sí, desde luego. Eh, yo lo veo estupendo me da un poco de rabia quizás en los profesionales es decir, nosotros somos profesionales en el yo de, de Denis me refiero en el sentido porque nos digo profesionalmente a ello cobramos por ello, pagamos nuestros impuestos y, y lo hacemos de una forma legal no es tengo mi trabajo y luego doy por ahí de cualquier manera unas clases a mayores y, y tal, que eso es otro tema complicado pero incluso esa gente y demás hay gente que se está exponiendo y está bien que se expongan también porque se vea un poco qué es lo que hacen porque ya hay veces que me da bastante rabia por los repertorios, ¿no? O, los, o la o gente con, que está trabajando en esto y, y tiene unos problemas eh, técnicos bastante graves, ¿no? Y son compañeros, a mí desde luego, eh, he tenido, igual he tenido mala suerte, de, de, de no siempre me han tratado bien, eh, o eh, por mucho que yo intento poner de mi parte, también no te puedes llevar bien con todo el mundo, ¿no? pero, pero por poner de, de tu parte, y, y creo que, pues eso, eh, gente que está muy anclada en, en, en otras épocas, eh, ese blanqueamiento de ciertos repertorios de, las, de la época más oscura que quizás podamos tener. No eh, no, no es criticar, pero, pero creo que, que está bien poner en, en, a la luz de decir, mira, es que eh, lo que estás viendo, lo que te está ofreciendo fuera, ¿no? pues es esto, y, y además parece que sigue orgulloso de ello. Aquí en el resto de, de, de cosas llegó una transición, pero a esto del folclore pues a veces no... no uh -huh. Eh, no llegó y, pues bueno, eh, no, no, no, me, no me estoy explicando muy bien, sí, pero sí, sí, sí hacer es un poco de, auto, de autocrítica respecto también a, a, la, a la parte de la, de la gente que nos dedicamos más a ello, eh, que igual a veces tenemos que mirar un poco detrás de lo que andamos, gente que tiene, oh, que lleva un montón de años en esto y tiene problemas muy básicos y, y, y sigue enseñando y sigue mmm, en unas dinámicas muy, muy, muy raras. Y sin embargo, otra gente que nos, bien nos hemos eh, trabajado la formación un montón, eh, Quiere eh, eh, es decir, estudiar en el conservatorio, el, el instrumento que imparto principalmente. Eh, eso quiere decir que muchas veces está gente ocupando plazas de trabajo donde yo no puedo acceder porque está otra persona que no tiene ni siquiera, ni siquiera ningún tipo de estudios y esto se ve eh, también en los resultados. O sea, me acordaba de muy mala leche a principios de curso a decir tips en los que puedes pensar que tu profesor, o sea, si. <risa> Que, que, puede, que, que puedes empezar a dudar de, porque viene mucha gente rebotada a las, a, a las clases, bueno no, no es, un, es un tema muy farragoso eh, igual no es el ideal para hablar sobre esto, pero creo que también tenemos que hacer mucha autocrítica sobre los que estamos detrás, eh, sobre todo aquí que no hay una entidad que unifique un poquito como es el consorcio, el, el trabajo de, de todo el mundo y que ponga un poquito en valor eh, el, el trabajo de los docentes y el trabajo de pues los que se han dedicado un rato a hacer una transcripción, a hacer, un, un, a hacer llegar ese, esas grabaciones ¿no? uh -huh. a, a, a las clases. Bueno, pues eh, otros estamos eso, en una situación un poquito más precaria, nos, nos, yo estoy harto de que las partituras mías les tachen el nombre, y las que para dar clase y ganar dinero a otra persona, eh, que, pues, cosas muy, muy raras que, que no pasan en otros ámbitos, ¿no? Eh, que no te puedes detener a ellas porque no tiene ningún sentido, no hay ninguna guerra que, que, que librar porque no, no hay ningún enfrentamiento, pero son cosas que nos gustan y que debemos un poquito eh, ser reflexivos con, con, con lo que estamos planteando muchas veces eh, a, a la gente. ¿no? Eh, decía antes el repertorio lejano, pues está muy bien, pero que si ese va a ser tu base, pues eh, yo de que es un centro gallego, pero quizás no sea el grupo que más he hecho por la música tradicional en, el, en la comarca gallega, digo, la música zona gallega, y eso da que pensar un poquito. Sí, bueno, el hecho de, de estar ahora mismo en redes, quieras que no, o sea, ahora mismo todos estamos expuestos al público, con que nuestras clases uh -huh. las trabajemos en privado, pero al final el hecho de subir un vídeo al público, y yo creo que eso también está haciendo pues que el público vea más diversas cosas. Hay veces que, yo por ejemplo, eso digo siempre a mis alumnos, yo les enseño algo, pero hay mil fórmulas más. saliza y fuera, uh -huh. ved lo que hay fuera. Y yo creo que ahora mismo sí que estamos haciendo que eso llegue. A, a los distintos alumnos y demás y que ellos mismos vean, vean otras formas de tocar, vean otros repertorios, vean otras didácticas o, o esas cuestiones. Y yo, bueno, también lo que quería remarcar es eso, que ahora los alumnos yo creo que también se están animando a mostrar lo que han aprendido que Yo recuerdo algún alumno que me decía, no, no, si es que esto yo no yo lo quiero para tocar yo solo. Y digo, pues prueba a tocar con alguien que seguro que te vas a divertir muy bien. Ahora estamos en casa, no podemos tocar con alguien, pero de repente podemos salir a nuestro balcón y las cuatro canciones que hemos aprendido las podemos mostrar. y Yo creo que, que nuestros alumnos o la gente también se está un poco quitando esa, ese miedo de, de, de mostrar lo, lo mucho o lo poco que ha sabido, pero bueno, de decir, Jolines, he eh, eh, aprendido estas canciones a tocar con la gaita, Voy a salir al balcón y las voy a tocar, que por lo menos las disfrute alguien más que yo. Yo creo que ahora, curiosamente, sí, el hecho yo... de estar encerrados está haciendo que se ponga en valor el compartir lo que uno mismo ha trabajado. Sí, yo creo que eso es súper positivo. De hecho, eh, todas estas iniciativas virtuales, vienen eh, a título personal o, o colectivas, que las hay, no hay solo una. Yo ya hablaba de, de, de, de, de los, de los randores, pero no es la única, ¿no? Eh, de verdad que yo vi, me dan una alegría tremenda y ver cómo la gente. Eh, pues es un ratito que saca, entre que grabas el vídeo, lo ensaya un poco, no sé qué tal, de verdad que da muchísima vida y, y, y sentirse valorado, ¿no? Y por lo que hiciste tú, por los vecinos, el, el darse a ver de un montón de gente que sí, que, que no se atrevería a tocar sola, ¿no? Sin, sin el respaldo de, de más compañeros y, y estos días pues se ha, se ha animado a, a, a tocar y eso quizás sea lo más positivo y con lo que... Bueno, después de dar la chapa, no, bueno, quizás lo, lo que nos tenemos que quedar. Desde luego, eh, yo de verdad, chapó. Eh, gente que, que, eso, que está subiendo cosillas, que está animando en el pueblo. Yo, por ejemplo, Denise, tiene unos, unos alumnos en Tremor y cada uno desde, cual, desde varias partes del pueblo graba y ve. Y, y todos ven el pueblo porque si no, no lo verían. Y, y uno toca y el otro toca las campanas y el otro toca algo desde la puerta y el otro toca la pandereta. Bueno, es un, de verdad yo, para mí, creo que, que, que viéndolo desde fuera, eh, pues una, una, una forma de apoyarse y de animarse. Sí, sí, es, es curioso como el, el hecho de, sentir, de estar obligados a estar alejados ha hecho generar eh, elementos de cohesión social, <risa> dicen, dicen, hablan de distanciamiento social, a mí me gusta llamarlo distanciamiento físico, porque puede que ahora más que nunca, en según qué contextos, haya más acercamiento social que, que antes. Lo decías tú, de esas, sí, esas pequeñas sí, competencias sí. de yo no toco con no sé quién, yo no toco con no sé cuál, ahora bueno, subo un vídeo y, y veo el vídeo de la otra persona. Espero, el otro día nos lo decía Cefe, dice, me quiero quedar con que ese, ese me gusta en Facebook... O lo que sea, es sincero. Es decir, pero bueno, estamos viendo cómo otros compañeros hacen cosas y, y bueno, pues creo que somos partícipes todos de ello y, y lo aplaudimos con sinceridad. O al menos eso es lo que yo quiero pensar, claro. Sí, yo, yo vamos, desde luego, o sea, <risa> igual nuestro me gusta, no es el más fácil de todos, pero quiero decir que yo, cuando le, muchas cosas que veo, pues no me apetece y no, no, no soy un que da bien en ese sentido. Es una, una opción personal, ¿eh? Eh, es mucho más fácil, pues eso, a todo eh, igual más cómodo lo otro, ¿no? Pero pero sí, sí, yo ahí, por ejemplo, este espacio para charlar no hubiera surgido sin, sin esta situación y me está costando mucho eh, a veces eso, el tema de organizarnos en casa para poder sacar tiempo para todos eh, y, y, y pues centrarnos en lo primero, ¿no? Eh, por supuesto, pero... Eh, y más cosas que, que nos quedan por yo me hubiera gustado participar mucho más intensamente en, otra, en más iniciativas no eh, falta ya digo, yo en este caso no sigue faltando tiempo, a veces incluso también las ganas y el ánimo eh, hay días que son son más duros que otros eh, pero bueno, esto al fin pues eso, lo que tú dices seguramente genere eh, pues eso, distanciamientos físicos, pero, pero cierto eh, cercanía social entre, entre mucha gente, yo muchas veces no tengo más tiempo para generar Contenidos y poder subir cosas. Y estos días, pues bueno, pues uno va haciendo va haciendo hueco de una manera y de otra. Sí, bueno, lo importante es que en la medida que, que se pueda y cuando se pueda, yo creo que estos elementos eh, estos elementos virtuales o digitales tienen que materializarse en, en algo físico y, y presencial. En el momento en el que se pueda, eh, pues yo que sé, pues un, los rondadores contra el virus, pues que de repente se haga un encuentro de gente que y muchas veces sin, un, sin una línea es decir, concierto de no sé cuál no, no, no, vamos a juntarnos todos vamos a conocernos, vamos a, a cantar juntos que yo creo que es lo, lo importante y luego pues sí, efectivamente, cantas tú, canto yo cantamos todos juntos, pero bueno eh, establezcamos, igual que hemos establecido ecosistemas digitales de, de juntarnos yo creo que no debemos perder la vista de cuándo se pueda generar esos ecosistemas de, de manera presencial mm. Sí, sí yo desde luego eh el tema de las redes sociales es una forma de, de, si quieres, perder mucho tiempo pero yo a mí desde luego me había hecho una ventana sin tener tiempo para acercarme a, a, pues eso, a Zamora, a varias veces al año, a compartir eh, pues, igual a otros sitios, vamos, digo, porque ahora estás tú aquí? A, a ver lo que se está haciendo, yo nunca he podido eh, estar en muchos sitios o demás. abrir una ventana, a ver qué está haciendo otra gente y a poder exponer lo que estás haciendo tú. Tienes una, una oportunidad. Nosotros lo hemos centrado a través del blog y a través de, de, de, de eso, tocar bajo teto con la idea esa de que tocamos al cubierto, que enseñamos al cubierto y en, en aulas, en clases, en sitios cerrados, mientras antes tocaban prados, pero no deja de ser una forma de aglutinar todo aquello para poder mostrarlo y que quede ahí porque a veces si no la verdad es que es muy efímero haces un concierto no sacas una foto no, y se se perdió totalmente hoy en día pues eh, es una forma de fijar de fijar y de, de, de ventana a todos los demás y a lo que está haciendo otra gente yo en ese sentido he aprendido muchísimo y eh, ahora esto ya es reactiva es el tablón 2.0 pero yo ese tipo de, de iniciativas me parecen muy muy interesantes además este tipo de, de formatos de, de eh, eh, audiovisuales siempre, cada día me tiran más estos días ha, además ha sido formarse un poquito en iluminación formarse un poquito en grabar editar eh, hemos tenido que invertir pues eso en un, eh, soportes para sujetar un poquito de, de luz eh, un micro de pinza hemos tenido que, que invertir también un poquito para ponernos al día y, y dar calidad eh, y creo que son, son espacios muy muy interesantes lo que pasa es que lleva también mucho tiempo oh, sí. Sí, sí, la verdad es que la, la inversión de... dice no, tiempo ahora mismo es lo que hay. Uf, no sé yo, ¿eh? Depende de cuántas horas quieras dormir. Hay veces que no llegas ni, ni a ocho diarias, ojalá. ¿no? Sí que es verdad que, que nos hemos puesto todas las pilas y bueno, pues mira, ya tenemos material para seguir generando elementos en casa, pero bueno, sí que sí que es verdad que lleva lleva mucho tiempo y sobre todo a veces unas ganas que, como has dicho tú antes, que no hay. Tienes ganas por mostrar, tienes ganas por no sé qué, pero a veces... La decidía si a uno le puede, pues porque estamos en una no, situación y, complicada. Sí, y la concentración, el, el, el, el ánimo ahí, no todos los días son, a veces se me arma un poquito y, y no está mal decirlo, quiero decir, yo no tengo vergüenza por, por decir la realidad, o sea, eh, no es por ser cenizo ni mucho menos, sino pues que no todos los días tienen las mismas ganas y a veces pues eso le ha tocado a alguien cerca una situación mala o, o ha sido ha salido y de repente pues al, al, una situación mala que te ha agobiado. Eh, bueno, bien, todos salimos adelante. Yo estoy súper contento y, y, y feliz, ¿no? Pero, eh, pues eso. Eh, a veces hay situaciones, pues que te lo pone también un poquito difícil. Yo soy la forma en la que organizo, pues esto. Muchos días trabajo de tarde, ¿no? Eh, o sea, tarde prefiero. Cuando tené, cuando la, en este caso, pues también está dormido, pues es cuando intento adelantar cierto tipo de trabajo. Por no todos los días eh, tienes ganas y tampoco es que lo haya invertido mucho en otras cosas, pero es que bueno, es, es, es complicado y lo entiendo todo, la verdad eh, entiendo incluso pues al alumnado que nos ha dicho Pues mira, yo es que no tengo ganas, lo estoy pasando O me ha tocado de cerca pues es que hay que entenderse y ponerse también en el lugar de los, de los demás Hemos tenido la suerte de poder dar un paso hacia adelante yo teníamos experiencia de dar este tipo de clases online y de, Por Skype, ¿no? eh, Y alguna otra cosa más Entonces aprovechar lo que sabíamos y aprender aprender más eh, Pero bueno, eh, cuesta a veces A veces cuesta Sí, no, y eso a nuestros alumnos a veces nos lo comentan, ¿no? Que que vale evidentemente ahora no se puede ir a clase este ratito de estar en el WhatsApp comentando, pues mira esta nota me falla, o esto no sé qué, o esta parte de la política no la he entendido, pues mira ahora ya la entiendo. Es un momento de desconexión, pero sí que es verdad, tanto para nos quedábamos clase como para el propio alumnado que el hecho de ir a clase pues era el momento de, bueno, tengo lo que sea, ¡pum! Eh, cierro la puerta de clase, mis problemas han quedado fuera, vamos a tocar, vamos a bailar juntos, y luego ya el otro día CFE nos lo decía, dice, yo tengo pincelencias como todo el mundo, pero cuando bailo y canto eh, no me duele nada. Entonces, sí que es verdad que ahora estamos dentro de casa y cuando tenemos ese ratito, nos desconectamos, pero desconectamos dentro de casa. Entonces, bueno, creo que es muy importante cuando, la, la medida de lo posible, que, que volvamos a generar ese entorno de, de, de desconexión de la casa y de poder eh, pues desconectar, valga la redundancia, eh, de, de esta situación, aunque sea, bueno, a través de las, de las redes o de la parte digital. Sí, al fin y al cabo, pues eso también es una, una válvula de escape. Yo, de verdad, eh, eh, además, yo, en este caso, eh, yo he tenido mucho gusto por trabajar con la memoria, ¿no? Entonces, la tradición oral está muy vinculada a la memoria. y a... Entonces ha sido también un momento para recordar ciertas cosas. Y desde hace eh, también bastante tiempo andamos detrás de cómo eh, el, el gran río, ¿no? de, en, en, que es la, la tradición oral, hay muchos eh, formatos que, claro, como no es una jota pues ya no vale para un escenario, no vale para bailar, ya no vale para, para Entonces darle salida a todo ese mare magnum de cosas, por ejemplo. Es el ejemplo de los, los cantos de aguinando, ¿no? Yo canto Aguinaldo. Si no, eh, es algo que tiene sentido en ese momento y muchas veces subirlo a un escenario no tiene entidad musical suficiente uh -huh. para, para igual elevarlo ahí, pero sí que hay que buscar un hueco, ¿no? Pues eh, con muchas otras cosas. Eh, eh, yo qué sé, eh, me refiero a los vídeos que hemos ido subiendo en no nuestro perfil de Facebook. Pues retailas, eh, romances o, o eh, adivinanzas o cuentos, cosas que normalmente pues no tienes espacios en ciertos lugares para, para, para, para, para dar a ver esa, esa riqueza eh, y estos nuevos formatos sí que permiten sí, sí permiten eso, además se ajustan genial porque eh, eh, yendo un poco la, a la técnica, un vídeo de, de una pieza que hace seis minutos no funciona pero un vídeo eh, de minuto y medio contando algo, ese vídeo funciona muchísimo más y tiene mucha más llegada no monetizamos no, no, no, no, no, no, no no las cosas que eh, ni siquiera ni por los likes, ¿no? ni por los me gusta, eh, a ver cu cuál más tengo, ¿no? Pero, pero sí que ves que tiene más llegada uh -huh. y que más gente lo ha visto, o sea, que ha llegado más un, un contenido, ¿no? No pensando en, en, en el ego, que a veces nos puede, sino pensando un poco en, en bueno, pues esto que a mí me lo contó, o me lo contó fulano o, y que le doy nombre, que le... Eso para nosotros es muy importante, darle nombre apellidos y, y, bueno, esto es del Bierzo, yo, yo a veces lo paso mal con esto, esto es del Bierzo. Ostras, que es muy grande, que estamos hablando de muchísimos municipios muchísimas localidades. Es una forma de no decir nada eh, claro. y de quedar muy bien, claro, y vender una etiqueta y quedar muy bien. Es ese tipo de, de actitudes a las que me refería hace un rato, que, bueno, me embarrullé, eh, pues eh, ese tipo de, de formatos cortitos contando cosas pequeñas, eh, vivencias incluso, pues son, son, son ideales. Y nosotros cuando le hemos dado hueco dentro de, de, de nuestras propuestas, la verdad es que funciona genial. Lo que pasa es que, claro, no puedes estar basarlas solamente en eso, pero cuando vas metiendo algunas perlitas de esas, eh, funcionan genial, además con, son intergeneracionales. O sea, si lo cuentas bien, llegan a, a, a cualquier edad. Uh -huh. Sí, la verdad es que el, el uso de las nuevas tecnologías, lo que tú dices, yo puedo coger y meter un tostón de seis minutos para poner una pieza de un minuto. ...o puedo poner esa pieza de un minuto y en la descripción del vídeo poner la explicación que yo quiero... ...y entonces puedo hacer que alguien lo lea tranquilamente, que lo escuche tranquilamente... ...o sea, tenemos uh -huh. ahí una serie de, de, de elementos que, que funcionan eh, a la vez unos con otros... ...y que hacen que, que esto, pues oye, te cane, eh, atractivo si cabe... ...y yo creo que sí, que las, las redes sociales es un gran aliado de lo que es la cultura tradicional y folclore... ...porque al final uh -huh. si, si queremos entender un poco el concepto... ...folclore es saber del pueblo, cultura tradicional es una cultura de todos... Uh -huh. Y si ahora esos elementos de, de visualización o de escucha se hacen por YouTube, bueno, pues al final YouTube, por ejemplo, se convertirá en parte de la cultura de ese pueblo. Entonces, no pueden sí, estar yo, yo, alienados una cosa de la bueno, otra. ¿sabes? Yo me un en eh, YouTube eh, esa nueva... Y, y cada día consumo más y cada día mm, busco más contenidos que me interesen, eh, de, sobre todo en lo que tiene que ver con la comunicación, y demás, eh, creo que, que es un nuevo espacio para... Hay, y hay otros más aliados. Eh, eh, ya digo, eh, somos muy de tratar esto como lo, eh, desde una perspectiva... Eh, no, no siempre se puede dar eso así de forma genérica, pues no es un tostón, pero sí tratarlo como lo que es, como una ciencia, ¿no? O sea, trabajarlo de una forma, eh, de alguna manera, científica, este tipo de, de trabajos, o sea... Eh, el trabajo con las fuentes, el ser fiel a, a, a cierto tipo cosas. Pues, no, luego, cada uno haremos lo que nos da la gana y yo muchas veces eh, también hago lo que me da la gana. Pero también sé muy bien lo que estoy haciendo y sé muy bien cómo lo vendo y sé muy bien cómo lo explico. Pero eh, la, la apertura de archivos eh, y digitalización, de, de, de, digitalización de, de, de entidades, o sea, ya no es la fuente de Joaquín Díaz, eh, Biblioteca Nacional... Eh, eh, hasta la fonoteca cualquier fonoteca de Europa está eh, eh, con sus archivos la, el Mila y Fontanals eh, eh, que es el del CSIC o sea, tenemos de repente algo que yo recuerdo por ejemplo ir a la biblioteca, tener que ir a León a la biblioteca provincial a buscar eh, libros de partituras que se había publicado en los años 40, en los años 30 e intentar conseguir un único ejemplar, fotocopiarlo lo difícil que lo tenía y cada día está más fácil para, para mucha gente entonces, ese contenido eh, hacerlo llegar y sobre todo la accesibilidad, ¿no? Y cada viaje que hacemos siempre me escapó algún rato porque sé que en tal biblioteca hay un ejemplar, que solo hay uno o en que hemos a leer, pues en la biblioteca de Castillo, había una revista que se editaba en los años 80 que tenía eh, y solo hay ejemplar. Eh, la verdad es que eh, se abren nuevos caminos también para, para el acceso a cierto tipo de, de, de contenidos eh, que antes eran mucho más complicados. O sea, es que empezamos comprando casetes de saga y, y por ahí, y, y había que juntar las pelas para comprarse una caseta, o sea, que, que tampoco teníamos sí, sí, era sí. una época... Yo me tocó una, una época en la que no me era fácil juntar ese... ese Tú lo valorabas muchísimo, y ahora todo ese contenido, o sea, yo mi disco está en YouTube, está en Spotify, y, y estoy encantado de que sea así, y, y es algo que ya, digamos que no es un, un, un, un trabajo de fuentes, ¿no?, eh, sino que es un trabajo interpretativo, eh, aunque tenga cierta base o tenga, tenga base, pero que eh, todo eso ayuda muchísimo a, a dar a conocer eh, todo esto. Uh -huh. Bueno, pues, pues poco a poco seguiremos trabajando en ello. Eh, más que nunca, ya te digo, porque como bien has dicho, eh, el tiempo está que, que apremia y, y no dan las horas del día. Y bueno, elementos como estos, pues la idea es que todos nos conozcamos un poquito más y, y que bueno, que al final pongamos en valor lo que todos conocemos. Así que muchas gracias por haberte robado este ratito de, de, de seguro que tenías tus compromisos liados y no era con la criatura, con, con repertorios y te hemos robado esta horita en el que bueno hemos podido charlar y ha sido muy interesante todo eso que nos que nos has contado porque al final, bueno, es parte de lo que se está haciendo ahora y es muy importante que la gente sepa el, el cómo, el por qué y el quién. Así que mu muchas gracias por habernos dedicado este ratito. Nada, yo, yo encantado y muy agradecido también de, de que nos deis esa oportunidad. Eh, la verdad es que pues pues siempre hay cierto tipo de renovación, ¿no? Pertenecemos a la generación quizás más joven. que Bueno, hay gente que ya viene detrás, así que yo estoy encantado con que haya gente que venga detrás. De verdad, a mí me, no, no me crecen no me los enanos. Me siento muy, muy halagado con que haya cada vez eh, nuevas generaciones. Pero sí que muy agradecido de dejarnos espacios para, para, para contar y para simplemente... Poner encima de la mesa, mira, estamos haciendo esto, no sé, lo estamos haciendo bien, nos parece interesante, humildemente, e intentamos también ser humildes. Eh, esta es nuestra propuesta y, y estamos pues eso, orgullosos de ella y, y con ganas de mostrarla. Pues nada, este es Diego Bello, entre otras cosas tocando bajo teito, ahora sí que estamos todos tocando bajo teito. Y más cuando bueno, algunos hay... salen a la ventana, yo no tengo, no tengo balcón ni terraza, pero algunos, algunos sí que aprovecháis a salir, así que así que también hay que aprovechar eso. Y nada, ya sabéis, irlo en todas las redes sociales que tengáis por ahí, en el Facebook, en YouTube, en el blog, que hay cosas muy, muy interesantes <risa> por allí y que, bueno, poco a poco iremos dotando de contenido, que nos queda una primavera intensa y ya veremos a ver qué tal qué tal el verano. Así que nada, muchas gracias por este ratito y todos los que nos estáis viendo no, no os olvidéis de de seguirlo, porque bueno, si uno no puede ir a ver los conciertos cuando son presenciales, ahora sí que todo el mundo desde el salón de casa puede ver a quien le interesa en el momento que le interesa. Así que digo muchísimas gracias, besicos a toda la familia por gracias aquí. A ti. Y, y nada, nos vemos. Vamos a seguir con, con la música tuya que estás hablando por aquí y, y con esto nos despedimos. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Chao, chao. Chao. Y bueno, este ha sido Diego Bello, que lo hemos tenido hoy por aquí. Un verdadero placer poder hablar con él con todas sus iniciativas y con esta Ailina con Emily y José, que le quedan unos pocos segundos, nos vamos a, a despedir. Os lo dejamos puesto en la tele.